¿Cómo podré perdonarme? Este va a ser el tema que vamos a tratar hoy y vamos a hablar de lo que es el perdón. Eh, el perdón es cuando eh, nosotros nos damos cuenta que hemos causado un daño y que ese daño que hemos causado necesita un perdón. Pero a veces nosotras no sabemos perdonarnos a nosotras mismas eh, ¿Cómo podré perdonarme? Mira, una de las primeras eh, cosas que yo he aprendido para aprender a perdonarme es trabajar mi inteligencia emocional. ¿Cómo aprender a perdonarme? Educándome. La educación es la mejor herramienta. Hay una frase que me encanta y dice Hola Valeria, ¿cómo estás? Y dice, es más cara la ignorancia que la educación cuando tú no aprendes a perdonarte cuando tú estás en ese castigo castigo y sintiéndote culpa, me aculpo te castigas entonces va creciendo el resentimiento por ti va, va creciendo el odio crea la, va creciendo la, la raíz de la frustración del rencor el resentimiento hacia ti mismo entonces ¿cómo hago yo para solucionar esto? con la educación y entendiendo que es más cara la ignorancia que la educación misma. ¿Y cómo aprendo María Inmelda? Con educación, inteligencia emocional. Y es muy importante que nosotros hablemos de esa inteligencia emocional. ¿Para qué quiero yo perdonarme? Bueno, yo me quiero perdonar. ¿Usted se quiere perdonar? Es una decisión cómo perdonarme nada más con el mero hecho de preguntar cómo perdonarme pienso que ya tienes voluntad de hacerlo, si estás buscando cómo perdonarme es porque ya tienes la voluntad se necesitan tres cosas voluntad, determinación y responsabilidad a veces cometemos errores pero por ignorancia, no lo sabemos pero hoy es el gran momento para nosotros comenzar a perdonarnos, ¿cómo? con inteligencia emocional. Segundo, entendiendo que perdonarte te libera de la culpa y la culpa es la raíz de la mayoría de los resentimientos y de los odios y ¿sabes cómo, perdonarme? ¿Cómo perdonarte? empezar a darle gracias a ese error a ese error que se supone que cometiste, pero lo cometiste porque, ¿a qué viniste a este mundo? A tener una experiencia. Hoy tenemos un invitado súper especial, eh, se llama Santiago Restrepo, eh, es un hombre de 25 años de edad, es mi adorado y bello hijo, y eh, yo quise invitarlo porque pues, muchas mujeres me han dicho, Marimelda, a nosotros nos gustaría saber, eh, qué piensa Santiago eh, digamos de toda esta educación, de toda esta adquirir inteligencia emocional desde la perspectiva de hombre y cómo él ha trabajado también esta parte eh, digamos de inteligencia emocional, de controlar sus emociones, de liberarse de ese árbol porque él también sabe toda la historia entonces bueno, yo quiero eh, que ustedes les hagan las preguntas, por favor no me lo vayan a acorchar, no me lo vayan a hacer, preguntas muy complicadas, no mentiras, estoy charlando, pregunten lo que quieran, a ver, eso, vamos a abrir la carta aquí, entonces eh, vamos a ver si aparece Santiago, vamos a llamarlo, <risa> ¡Apareció! ¡Llegó! Hello, a ver ¿cómo, cómo están aquí, cómo estás. Por aquí ya está Valeria, por aquí está mm, la reina de las cartas. Eh, bueno, por aquí y nos saludan desde dónde están y todo eso. A ver qué, qué pregunta quieren hacerle a Santiago o lo que yo puedo hacer es entablar una conversación um, con respecto a eso. Bueno, estamos hablando del tema del perdón. Uh -huh. ¿Cómo podré perdonarme? ¿A veces te has sentido culpable por algo? Sí, me siento culpable cuando estoy descansando, cuando no estoy haciendo productivo. Me siento muy culpa culpable porque no estoy generando dinero, no me siento productivo. O sea, una de las cosas que más te, te hace sentir culpable es no sentirte productivo. Eso, eso me hace sentir muy culpable. ¿Y no y no, y no sientes como que tienes derecho a descansar? No. No, ok. Hablando, mira mira la raíz. ay da, Mira, por aquí te están diciendo, Santi. Hola, hola. Estás? Eh, mira, la pregunta, bueno, ahí me gustó la, la respuesta que me dio Santiago y hay una cosa muy importante. También, ¿por qué te sientes culpable? Y, y me gustó mucho la perspectiva de Santiago y es porque no te sientes productivo. Mira, qué interesante este punto de vista. Voy a mirar una pregunta a ustedes, por favor, le hagan sus preguntas. Por aquí hay una que dice, ¿cómo es tu relación con tu madre? A mí me parece... No lo voy a mirar. A mí me parece que es muy excelente. Tenemos... Hablamos todos los días, yo le cuento mis problemas, ella me ayuda mucho, eh, también siento que yo estoy ahí para ella, ella también me comunica que le está molestando, y ya siento que tenemos una relación muy bonita. Bueno, hablando de esa, de esa relación con tu madre, uh -huh. ¿crees que ha sido importante que yo me eduque a nivel emocional para yo saber manejar mis frustraciones y no hacerte sentir culpable?, Sí, es un trabajo que, si no hubiera hecho eso usted, no tendríamos una relación bonita, porque la comunicación, si usted se enoja, no nos comunicamos, y si yo me enojo, no nos comunicamos, y andamos, ande, estaríamos en una casa tóxica. Con una mujer tóxica. <risa> una mujer tóxica. <risa> Un hombre tóxico. Un hombre tóxico y una mujer tóxica. ¿Qué es lo, de en, este, en, en la misma pregunta, digamos, en la parte de la educación eh, emocional? ¿Qué es lo que has visto, por ejemplo, ah, lo acabaste de decir, eh, ha sido muy importante que yo me eduque? Porque si no me educara, o sea, ¿cómo sería la mamá? sin educación, por ejemplo, cómo sería una una mamá sin educación y para poder tratar un hombre de 25 años o un hombre joven, eh, una, a ver, la educación lo que hace es en, a ver, usted puede ponerse en los, como la perspectiva, y yo creo que eso da la educación es perspectiva. Entonces ustedes se puede poner en mis zapatos y ver cómo yo veo la situación y viceversa. Uh -huh. Entonces en la educación no creo que haya ese, ese entendimiento. Mira qué interesante Valeria, eh, este, ah, pero es que lo que pasa es que Santiago está aquí y Mía también quiere estar acá. Esta es parte de la familia. Bueno, me van escribiendo eh, eh, Digamos con, eh, con respecto A la respuesta que va dando Santiago Y obviamente También van, van haciendo Más preguntas para poder Hacer eh, más Ay es. Dios mío. Sí, eh, Así más o menos soy yo Mira pues cómo le quito esto El no. No, no, porque lo cierro. Mm. No. Bueno, metí el de donde no era y, y mira cómo me está saliendo esto. No voy a poder ver las preguntas. No no sé qué le pasó, bueno, um, es que se nos, se me fue el dedo por allá en esta, en esta parte, bueno, ay, es que, no, así me no es fácil, mía, para allá, eh, con respecto a, a, a las, a, a la juventud, Santiago, eh, la juventud maneja mucha culpa, o, o ustedes no hablan mucho de la parte emocional? Uh. Con mis amigos no hablamos mucho de la parte emocional, eh, la culpa yo creo que la genera es la social media, porque uno ve, uno ve gente de, de la edad de uno, millonarias, con plata, logrando todo lo que quieren y eso yo creo que es lo que genera más culpa en los jóvenes y por eso creo que hay tanta depresión, tanta ansiedad, porque antes no se podía comparar su vida con una vida de alguien digamos en otro mundo ¿me entiendes? digamos de California un niño que tenga 25 años y que esté haciendo millones yo nunca nunca me daría cuenta quién es él pero ya uno ve todo y todos ponen los logros y las cosas buenas en social media y eso lo hace sentir a uno culpable porque la vida no es todo arcoíris y felicidad mujeres miren esta, esta perspectiva hola quiero saber eh, mi, relación con mi, con rela, mi, mi relación con mi esposo ah bueno eh, en este momento estamos hablando con mi hijo y él es un hombre que tiene 25 años y estamos hablando el tema de cómo podré perdonarme pero mira la perspectiva que tienen los jóvenes se sienten culpables es por la parte productiva, más que por la parte emocional. Personalmente a mí, a Ajá, pero está. No, a mí le dan ganas a mí le dan uno ganas como de quitarla de ahí y decirle qué Venga, venga. venga. venga. Eh, es que les digo que hice un movimiento acá y no encuentro cómo, no. Has visto a tu madre triunfar, pero también la has visto fracasar. Cosas de ella repetirás. ¿Cómo veo yo estos comentarios? ¿Has visto? Ah, por aquí hay un comentario que dice, ¿Has visto a tu madre triunfar, pero también la has visto fracasar? ¿Qué cosas de ellas repetirás y cuáles no? Ok. Um, a ver. ¿Qué repito? Me encanta. Espero que, que hagas... mi amor, que es que eh, este, a veces los live es así. Digo. Bueno, es que repetería? aquí está esta cámara y está este, este es Facebook y este es Instagram. Ok. A ver, ¿qué refletería? Me gusta mucho como es de rebuscadora. Pues si le dicen que no, ella sigue... No, no, es, no, no es una respuesta que ella acepta. Siempre rebusca lo que ella quiere. Eh, lo de las casas invirtiendo me gustaría hacer eso también. Y... ¿Qué más repetiría? Y lo que haría diferente es, es trabajar en equipo. Y, y manejar relaciones de pronto un poquito más um, ¿cómo, cómo se dice como más aprender a trabajar en equipo mejor porque yo creo que en equipos ya hacen cosas más grandes y eso no lo he aprendido yo no lo he hecho bien Ajá. miren qué interesante eh, y es algo, eh, es algo que, mujeres, quiero que... Eh, gracias por esa pregunta tan profunda. Eh, ah, bueno, vamos a seguir preguntando. Sí, nos vamos, cada una va tomando sus propias eh, conclusiones para poder agilizar las preguntas que nos están haciendo. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bueno, Viviana Varela, si ¿sí nos pueden escribir desde dónde nos están escribiendo... ...para que tengamos una idea... ...si es México, Argentina... ...Colombia, aquí Estados Unidos... ...New Jersey, Clifton, Parison... ...bueno, de donde sea, listo... ...bueno, entonces Viviana Varela... ...yo sé que ella está en México... ...y pregunta... Eh, ...a ver, ¿qué, qué dijo? <ríe> ...ah, bueno, entonces ella pregunta... ...¿qué admiras de tu mamá? ...y ella está... ...en México... Eh, que admiro de mi mamá? Eh, como es estudiosa, responsable, me encanta cómo se comunica, habla muy bien, eh, siempre que, eh, como me crió, admiro todas las cosas que tenía, pues con el negocio, la familia, pienso que lo balanceó muy bien. Eh, que más admiro? Mucho, ni, ni de cómo ponerlo en, la, en palabras Mujeres, ah, pregunten más cosas Que eso me está llenando de alegría <risa> eh, Hola, hablo desde Honduras Perfecto, gracias, soy eh, Suyapa eh, ¿Qué cosas admira de mi mamá? Entonces hay una cosa que es importante El balance entre lo económico ¿Y el balance entre la familia? ¿Hubo, uh -huh. ¿Hubo una mamá presente? Sí, siempre siempre me tenía el almuerzo listo y cuando estábamos, yo todavía estaba en la escuela, era la una prioridad de comer juntos cada noche y eso siento que me ayuda mucho. Tener una, esa relación, esa hora diaria que uno pueda llegar de la escuela a hablar con la mamá, unas veces forzado, ¿se ¿sí me entiende? Unas veces uno joven no quiere hablar, pero... Pero ya de, en, en esa edad veo que esa hora diaria ayuda muy, le ayuda mucho a los niños. Y esa, y esa hora diaria de, de conversar con la mamá, de comer con la mamá, que haya una presencia en la casa de la madre. Uh -huh. Mujeres, escuchen bien esto que está diciendo Santiago, la presencia de la madre en la casa y que nosotras les preparemos los alimentos, a veces las mujeres no queremos preparar alimentos, las mujeres ahora no quieren hacer nada en la casa, no quieren tener presencia y miren que este vacío emocional entonces te pregunto Santiago, ¿crees que no tienes un vacío emocional? ¿o si tienes muchos vacíos emocionales? no, yo no me siento solo, yo siento que yo cuando te, tomo una decisión grande o, o necesito eh, advice, ¿cómo se dice? En, en consejo, consejos, consejos, consejos. Yo si, si, siento que tengo ahí a, a mi mamá para hablar con ella cuando ya pueda y me siento, no me siento solo, ¿Me entiendes? Y yo creo que eso es una de las razones porque no siento ese vacío, mm. porque me, dedica, me dedico tiempo y le dedico y me dedico tiempo. <risa> <risa> Mujeres. Mujeres, vayan escribiendo, dedicarle tiempo a los hijos, por favor. Eh, muchas mujeres sentimos que somos mamás, que la, eh, la mamá dice: Es que yo no trabajo. ¿Cómo que no trabajo? Miren el trabajo tan hermoso, tan divino que acabo de realizar. Esta es mi obra de arte, gracias a Dios, ¿cierto, amor? Y me siento muy orgullosa de este hijo tan lindo. Vamos a ver qué más preguntas nos, nos hacen por acá. Eh, Mía quiere hablar también Sí, Mía siempre quiere hablar Eso es eso es así eh, Hola, quiero saber mi relación con mi esposo Bueno, ya le contesté No, no, no estamos a, en este momento enfocada en ese tema Pero podemos hablar de ese más adelante eh, Qué hermoso ¿Cómo ha sido tu relación con ella en la adolescencia, oh my god, aquí nos preguntan cómo ha sido la relación de Santiago conmigo en la adolescencia. En la adolescencia, a ver, mm. me dio mucha libertad, eh, pienso que tuvimos una buena relación porque ella me daba la libertad de, de cometer mis errores. Y, y me dio la confianza y ella no me da confianza también me dejó a mí contarle mis problemas a ella si ¿Sí, sí me hago entender, sí, como que esa libertad que usted me dio, me dio a mí la confianza en usted de contarte los problemas que tenía, entonces como nunca tuvimos una relación maluca porque usted siempre como que entendía, y obviamente cuando hacía algo mal me regañaba, pero yo, yo pude ver de tu perspectiva porque estaba mal yo. Y, y siempre me dejaste como crear mi propia vida, y eso me, me gustaba. No, no tuvimos mala relación nunca, no pienso que nunca, nunca nos fuimos mal, nunca peleamos más de un mes, nunca, nunca tuvimos peleas así como una pelea y no, nunca tuvimos. Fue pues mucho porque la libertad que usted me dio y los consejos, con la, la relación que teníamos, la comunicación, lo más importante. Wow. Eh, ahí me, me gustaría um, recalcar un poco, mujeres, en que nosotros a veces como mamás eh, los, los coartamos mucho. Sí. Hay mamás que son muy... que no los dejan salir o no los dejan cometer errores no los dejan cometer errores. Y yo pienso que a mí, yo como aprendo, yo yo tengo que cometer esos errores, porque después no aprendo. Todo, todos los errores que cometí desde los 16 a los 20, ya ya no cometo esos errores. ¿Por qué? Porque aprendí a esa edad que wow, yo tengo que ser más responsable. Y, y usted me dejó cometer los errores y no me sal digamos. No me salvó hasta que cometí los errores. Y de todas maneras yo pagué por mis propios errores. Entonces yo aprendí, usted no me no me, sal, me salvó, pero yo pagué por mis propios errores. Entonces no, como que no me. Como que no me salvó antes de yo pagar, sino nunca hubiera aprendido. Oigan, mujeres. <risa> Todo lo que lo que a veces. Uno hace que, que esa inteligencia emocional, entonces, Santiago, te da el poder de permitir que el otro se equivoque. Sí. Porque si yo no tuviera esa inteligencia emocional, entonces, por ejemplo, ¿qué haría una...? Bueno, obviamente estoy preguntando... Eh, él está dando una respuesta porque pues mi, a, mi educación me ayudó a dejarlo a él que cometiera los errores supongamos si no tuviera la educación que tengo, ¿cómo sería esa, esa mamá? ¿no lo deja equivocarse o lo salva antes de tiempo? de pronto no me deja equivocarme y de pronto hago los errores que hacía a los 20 eh, ya, más tarde y pues ya cuando uno tiene más años es, es más difícil salirse de un error cometido. Mm, mira qué, qué interesante perspectiva esta. Es mejor, si ustedes tienen hijos jóvenes y si tienen adolescentes, es mejor dejarlos cometer los errores pequeños. Porque, mira lo que él dice, si yo no lo hubiera protegido de tal manera, el error igual lo iban a cometer, porque hay una cosa que el ser humano quiere, y es tener experiencia. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Y cuando yo entendí que Santiago tenía que vivir la experiencia de ser joven, de equivocarse, y lo y le permití de ejercer como que es liberador. Uh -huh no te genera, o sea, por ejemplo, en este caso, tú no eres una persona que maneja culpas, no. la única culpa tuya es porque no eres rico ahora, uh -huh. esa sería tu culpa. Sería. La única culpa sería. Bueno, y aplicando, digamos estos, este, estos conceptos, hay una cosa aquí, voy a ver si siguieron preguntando para poder hacer las preguntas. Cómo ha sido la relación con ella en tu adolescencia ya la contestaste. Eh, si sí, dedicarle tiempo a los hijos, listo. Aquí, aquí tenemos esta. Perfecto. Démen un segundito. Vamos a ver si por aquí es que. ¿Cómo le quito? Es que no dije este, este coso frizó. y me se frisó. Eh, okay. se frisó eh, Instagram. Eh, Valeria, Valeria, si me puedes ayudar, que es que se me frisó Instagram. Y si me están haciendo preguntas en Instagram, me las puedes escribir por acá, a ver si, si de pronto nos funciona. Y si no, de igual manera, vamos a, a, a aquí hacer el algo. En el caso de cómo, cómo podré perdonarme que es el tema central de hoy y que tuvimos a Santiago y, y gracias Santiago por, por esas um, respuestas que a mí me también me interesaba saber su opinión eh, hay una... sí, ya, ya te paso las preguntas gracias Valeria, muy amable por ejemplo, en la perspectiva de Santiago que, que es un hombre joven Ah bueno, esta pregunta antes de, de continuar La reina de las cartas pregunta ¿Cómo te ves como el hombre del futuro con la mamá del futuro? <ríe> Esa está interesante Adri A ver, ¿cómo, te ve, ¿cómo se ve el hombre del futuro con la mamá del futuro? En términos de... ¿en 5 o 10 años? Sí, en 10 años En 10 años eh, nos veo viajando mucho, nos veo con eh, propiedades, eh, exitosos, con buena relación, los dos saludados pues con buena salud, porque estamos haciendo los pasos ya para pa mejorar la salud y para mejorar lo, lo, las finanzas me ha dado muy exitoso y muy saludable viajando ¿y te ves con familia? ¿te ves con hijos? ¿o todavía no? estamos hablando de que ahora tienes de, 25, 25, 25 años, años yo tengo 35 ¡ay no! yo no tengo 35 voy a tener 65 la viejita hermosa, no voy a estar muy joven voy a tener 65 y Santiago 35 ¿cómo se ve Santiago de 35 años? 35 años. Bueno, eh, dos hijos eh, con la esposa. A 35 ya quiero tener dos hijos con la esposa, bien financialmente y viajando mucho con los hijos y en familia, con la mamá y con toda la familia, con Leo, con mi papá también. Con todos, quiero viajar, quiero dedicarle tiempo a, toda, a todas las personas importantes de mi vida. Me encantó esa frase, quiero, vuélvemela a repetir. Quiero dedicarle tiempo a todas las personas importantes de mi vida. Quiero dedicarle tiempo a todas las personas importantes en mi vida. Mujeres, lo más valioso que nosotros los seres humanos tenemos es el tiempo. Entiendo. Wow, qué maravilla. Bueno, esa, esa me encantó. Gracias eh, a, por, esa, por esa pregunta, esa la hizo Adriana. Eh, si de pronto hay otra pregunta, y si no, mientras que hacen otra pregunta, hay una hay algo aquí. La pregunta es: ¿cómo podré perdonarme si a los 25 años yo me siento culpable? Porque no he conseguido a nivel de éxito. Hay una cosa que Santiago dijo que me pareció muy importante que quiero recalcar. Y es, él se siente culpable de no tener el éxito que de pronto otros muchachos a la edad de él ya los tienen. Mm. O sea, ¿es ese, ¿es ese? Sí. Sí, o sea, te gustaría tener dinero ya. Mm -hmm. Mucho dinero, te gustaría tener Propiedades, te gustaría tener el Dinero ¿Qué te gustaría tener ahora? En ese momento me gustaría tener propiedades Y ser Financialmente libre ¿Cuántas propiedades te gustaría tener? En ese momento me gustaría tener Cinco Ok Propiedades, oiga pues la, Las perspectivas de mi hijo, qué rico Cinco, cinco propiedades Cinco casas que te generen renta uh -huh. y cuánta renta te gustaría tener. Con cinco casas eh, serían diez puertas y cada renta por ahí 1600 a 2000. Entonces pongámosle 1600 por, de, por dos casas. Cada casa tendría dos puertas. O sea que tendría 10 casas. Sí. Y cada casa... Te generaría 1.500 de renta. 1, entonces usted tendría un ingreso de mil dólares. ¿Según eso? Según eso. Listo. Y entonces en estos, con estos mil dólares usted ya se sentiría libre financieramente porque esto sería un ingreso por renta. ¿Sí? Entonces, miren. Qué interesante, mujeres Esto, escríbanlo Hoy Santiago debería de tener 10 casas y cada casa rentarla por 1.500 Y tener un ingreso de 15.000 dólares Pero habría que pagar la casa Porque no lo podrías claro. comprar de contado Entonces, eh, ¿cada casa cuánto te quedaría de, de, de libre? 500 Depende la casa de Pero que... más o menos, 500 dólares ah, O que te deje 200 de normal es de un buen día uh -huh. de 300 a, a 600 entonces te, te generaría de 10 casas te generaría 300 dólares cada casa cada cada. porque el otro hay que pagarlo al uh -huh. morguez ok entonces tendrías un ingreso de 3 mil dólares mensual. mensual entonces fíjense una cosa muy importante mujeres la educación en este momento, como él no tiene problemas emocionales porque ese fue mi, mi trabajo como mamá, pienso entonces, al no tener problemas emocionales él quiere, tiene esa mentalidad de producción, productividad que es lo que yo quiero con ustedes mujeres al ustedes no tener vacíos emocionales, pues se tienen que dedicar a producir entonces Santiago ya está listo para producir él en este momento quisiera tener 10 casas y generar 3 mil dólares por ingreso de renta, libres, porque hay que pagar morgues y hay que pagar el arreglo de las casas y toda la historia tendría 3 mil dólares mensual, pero se siente ¿cómo podré perdonarme? con la información que has tenido hasta ahora, ¿podrías como aplicar un ejercicio para entender por qué razón no tienes esto? ¿Por qué razón no tengo eso? Uh -huh. Como para perdonarte, para que no te sientas culpable de que has perdido tu tiempo, de que no hiciste las cosas como las debías de hacer, que no ahorraste, que no trabajaste, que no hiciste, o sea, como todo el, el debería. Eh porque ya no hablo más a ver o necesito un porque de me, me sí The The The The oh, ok, bueno yo le voy a explicar un poquito a Santiago Mujeres para que ustedes puedan también comprender cómo funciona el cómo podré perdonar, ok entonces yo le voy a explicar cómo podré perdonarme y él lo va a aplicar a su eh, problema para que, vamos a ver cómo opera el ejercicio y si funciona o no funciona esta clase bueno él se siente culpable porque hoy no es dueño de 10 casas y porque no genera una renta de 3 mil dólares eh, en ingresos pasivos ok sí, Papá, él sabe que estoy en eh, Ok, entonces no se me deje, pierda Marimita. Entonces, ¿cómo podré perdonarme una persona? Eh, porque te eh, A ver, ¿por qué tengo.? ¿Cómo me voy a perdonar entendiendo que yo. ¿Por qué actué de esa manera? O sea, ¿qué pasó que tú no hiciste esto? Eh, a ver, la juventud no tenía esa visión. Eh, estaba trabajando Pensaba Que No sé, me gastaba la plata Saliendo con los amigos Pasando bueno Y, y no tenía como ese Esas metas que ahora tengo Para pa Progresar y para salir De trabajar, trabajar 60 horas de la semana Para sobrevivir ¿Me uh -huh. no, no tenía la meta y no tenía la visión a esa edad. No sé, no sé, no te sabría decir, decir por qué no tenía la visión, por qué no me puse esas metas. De pronto era un, un problema emocional que tenía, pero que no sé, no sé cuándo lo arreglé y, y cómo, pero pero no sé, no sé okay entonces como hoy ya no sentirte más culpable o sea que te que le dirías a tu mente para que tú no te sientas ya más culpable porque igual van a haber eh, muchos hombres eh, mucha gente exitosa y para para que no te compares tampoco con los otros pues, eh, ya entiendo que, que cada persona tiene su propio su propio camino no todo digamos alguien puede hacerlo a 25 llegar a un millón a los 25, esa no es mi vida. Yo me demoré para ver esa visión y ya estoy en el camino que es, lo, lo que me demore, si me demoro 5 años, 10 años, lo que me demore, voy a seguir en ese camino. Y tener las metas es lo más importante. Y, y como no me siento mal, porque ya ahora estoy usando lo que, un cuaderno que me regaló mi mamá y allá escribo lo que tengo que hacer durante la semana y me doy tiempo para estar con la novia y para a mí me gusta jugar playstation unas, unas noches y cuando me siento a jugar me siento muy mal porque es tiempo gastado que no es productivo que no estoy mirando casa no estoy mirando carro no estoy no estoy haciendo nada que me acelere no me estoy educando que es lo más importante pero uno también necesita descansar y tener ese balance entonces me doy, me doy tres horas semanales uh -huh. para jugar playstation, sin sentirme mal. Y si hago todos los goles en la semana que me puse para hacer, pues me doy más tiempo en, la, en el fin de semana. Te, te, te generas como una recompensa. Una recompensa por todo el trabajo que he hecho. Porque si no hace eso, uno, uno trabaja todo el tiempo y se estresa demasiado. Claro. He visto que cuando trabajo toda la semana y los fines de semana y todo, no me siento descansado y como que no pienso tan claro como lo tenía cuando estoy descansado. Cuando me descanso el domingo, descanso el, el sábado por la noche y el domingo, el lunes, ya me siento... Bueno, listo, ya vamos a ser bien productivos, mm. hagamos esto, esto, esto. Pero cuando no descanso, me levanto el lunes, me levanto tarde, de pronto no voy gimnasio, es que trabajé mucho, este fin de semana, la semana trabajé mucho, me pongo a buscar pero no me concentro. Y como que si uno no se, no, no, no se da el permiso de pasar bueno o de darse los rewards como el trofeo por hacer tanto trabajo Y no tiene que ser un trofeo como digamos y se compra una camisa de mil dólares o algo así Puede ser cosas pequeñas que le gustan hacer como jugar videojuegos, estar con la novia, estar con con el abuelito, con mi mamá Son cosas así que, que lo distraen a uno del de trabajo Óigame, mujeres, yo he aprendido muchísimo con Santiago. ¿Utilizas la rutina diaria de la escuela? Sí. Muy interesante la pregunta. Eh, la utiliza siempre. Uh -huh. Mira, la rutina diaria de la escuela cuántica mía, Santiago la utiliza y por eso él está hablando de que él se merece y no se siente mal cuando él descansa, cuando. Eh, dedica tiempo a la mamá, cuando dedica tiempo al abuelito, cuando dedica tiempo a la novia, cuando juega PlayStation, porque esa es una manera que él tiene y todos necesitamos y merecemos descanso. Entonces, a partir de ahora, ya no te sientes culpable por no tener los millones que crees que debías de haber tenido. No, porque antes no estaba haciendo el trabajo, antes yo, yo llegaba al trabajo. Trabajaba todo el día y no hacía nada. Me sentaba a jugar play. Y como estaba trabajando y no tenía metas y tenía plata, pues eh, obviamente trabajando no genera plata. Yo pensaba que estaba bien con eso, pero ya quiero quiero más. Y, y la escuela me ayudaba mucho porque ya puedo planear el tiempo eficientemente. Hay una cosa que es muy importante y yo le regalé a Santiago. ¿Cuánto? ¿Ese libro cuánto hace que te lo.? Yo, yo le regalé un cuaderno a Santiago. ¿Cuánto hace? Eso fue en el 2013, yo creo que me lo regaló. 2013. Y no lo había tocado. ¿Cuántos años? Ya van que. ¿Seis? ¿Siete años? Siete años no lo toqué. Y lo tenía ahí en mi, en mi cuarto y nunca escribían ahí ya todos los días por la noche por la mañana escribo las metas, las metas de la semana y tengo como un chart diciendo cuál es la meta que quiero que quiero para entonces clave número uno mujeres hacer metas meta, el popular. hombre del futuro es importante en tu vida sí. él es el que te da la visión claro. hombre del futuro oh my god qué tan lindo también haces dibujos y resúmenes. Los dibujos no. <ríe> porque me hacía yo unos dibujos muy. <ríe> los dibujos no. Hago, hago más como un, un chart. Que es mi... Sí, es como un dibujo. Un chart. Y, y pongo. Él, él, él va a traer el cuaderno para mostrarse las mujeres. Porque me acuerdo que yo le regalé un cuaderno a Santiago para que hiciera sus metas. Para que él escribiera y siempre le he trabajado a él su visión del futuro cómo se quiere ver Santiago a los 35 años, a los 25 y miren lo que él dice, lo que pasa es que obviamente él quisiera tener millones ahora y tener 10 casas pero, pero creo que es importante también lo que él dice darse cuenta que esa no fue su vida y que cada uno tiene lo que le corresponde en el momento que es, entonces usted no tiene que sentirse mal mujer porque tiene 38 años y todavía no ha logrado lo que quiere, apenas este es su momento, entonces eso nos está sirviendo muchísimo, mira el cuaderno que yo le regalé a mi, a, a mi hijo, ay tan rico, eh, estos son historias, a ver aquí, pues, ah no me lo regaló en el 2011, 2007 2007, ese es el suyo y después a mí me lo regaló oh. el 11 Oh. Y este es el, el como el, el char. No sé a cuál cámara. Es que tenemos dos cámaras. Este es para los que están en Facebook, este es el char que lace. La y me da los el días. checkbook. Y este para los que están en Instagram. Este es el char que la hace. Ok. Y. Y, y, y escribo, voy escribiendo como las cosas que tengo que hacer para la semana uh -huh. eh, Y frases que me, que me parecen, que me ayudan Y planeo los días Frases que le hay... ¡Mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Miren qué hermosura! ¡Ay, yo estoy feliz! ¡Dios mío, ilumíname! ¿Qué frases tenés ahí para que nos regales? Muchachas pregunten. A ver, eh, ¿cuáles frases tiene Santiago en el cuaderno? Cuéntanos. Mi, mi favorita es, eh, success is when preparation meets opportunity. Eh, quiere decir que el success, ¿cómo se dice success? El éxito. El éxito es cuando preparación se encuentra con oportunidades. OK, eh, una de las frases que, que Santiago tiene en español es éxito es cuando oportunidades se encuentran con preparación. El éxito es cuando las oportunidades se encuentran con la preparación. Esa es una de las frases que tiene permiso Santiago eh, les muestro los las frases que él va escribiendo, y miren que eso va en el ADN, oh my god, de verdad, <risa> qué hermosura, me siento, me siento feliz de, de ver que mi hijo, por fin, el cuaderno se lo regalé en el 2011, y estamos en el 2021, 2000... ah, 10 años más tarde, eso qué quiere decir, que nunca es tarde, y con los hijos también, tenemos que tener paciencia. La paciencia es el arte de la esperanza. Y la paciencia es el arte de esperar que algún día Él vea la vida con otra visión y con otras metas. Lo que pasa es que no habías tenido la oportunidad de darte cuenta de la importancia. Pero para eso estamos nosotras, las mamás, que sí vamos a tener una visión y podemos ayudarles a los hijos eh, la verdad que, que muy interesante no pues aquí yo estoy feliz con Santiago yo ya me quiero quedar todo el día bueno vamos a, a, a terminar de leer dice por acá ay, es que como se nos vamos cambiando dice Raiza ah bueno también haces dibujos y resúmenes utilizas la rutina diaria en la escuela uh -huh. sí ahora que tienes la visión ¿Cuál es tu paso a paso para llevar la meta? Excelente pregunta Isabel, ha hecho que me hizo 5 A ver. Bueno, entonces, por ejemplo, en ese momento, es, estoy comprando carro, estoy en el proceso de comprar un carro para pa meterlo a chulo. Entonces, uh -huh. primero que todo, el primer paso era hacer el LLC, abrir la cuenta bancaria, conseguir la plata, entonces ya esos tres primeros pasos ya lo hicimos. Uh -huh. Abrimos el LLC, ya abrimos el banco, ya tenemos la plata, el próximo paso que es conseguir el carro. Y entonces así cualquier cosa que uno quiera hacer, digamos, la, el próximo plan es comprar la casa, paso por paso. Que es la, el primer paso que tengo que hacer es el crédito, el, el número del crédito que esté bueno. Entonces hay que ya mejoré eso. Uh -huh. ¿Cuánta plata necesito? Ya tengo la plata. Uh -huh. Hablar con el real Realtor, ya hablamos con un Realtor. Uh -huh. Entonces es, comprar una casa de escucha como algo increíblemente duro, uh -huh. pero cuando uno lo coge y lo simplifica paso por paso uh -huh. y, lo, y toma un paso al día o un paso semanal o si ustedes trabajan, si, tienen, si trabajan 40 horas de pronto dedicándole un, una hora diaria, esos pasos se hacen uh -huh. entonces por eso como dice ahí, paso por paso al lograr la meta uh -huh. es muy importante porque si uno solamente tiene la gran meta se, se ve como tan lejos y como tan duro de hacer eso mejor uno coge la, la gran meta y la, y la divide por partes y empieza uno en, lo, en los pasos más pequeños y va llegando a la, a la gran meta y para eso es el checklist que y tienes. Y para eso es el checklist. Entonces me pongo, ¿qué tengo que hacer este fin de semana? O tengo que llamar con los que me, los que me están arreglando el crédito. ¿Qué tengo que hacer eso esta semana para arreglar el crédito? O, ¿qué documentos necesito de esta persona para poder que me den este loan? O, ¿qué necesito? ¿Sí me entiendes? Cosas así que son requisitos que necesita que uno va adquiriendo. Y, y termina, y lo haces. O sea, la pregunta es... Utilizan la rutina diaria y una cosa que he visto eh, muchachas que él, él no la dijo pero que yo veo que él hace todos los días y es que él dedica una hora de educación cuéntanos un poquito santiago eh, por qué es tan importante eh, que te dedicas a, a estudiar una hora diaria mm, Porque es tan importante porque le abre la mente a uno eh, la educación le da como herramientas para para progresar porque le, de pronto leyendo algo usted se da cuenta de una estrategia nueva que no había pensado o de, de una herramienta que nunca ha usado o... es como si uno quiere hacer una casa y, y si usted no lee y usted no sabe usar un, un saw, que es la lazo electrónico Digamos, usted solamente sabe usar un serruche, y usted no se educa a usar el, el SOA electrónico. Con el serruche se demora, digamos, un mes para pa hacer una casa, y con el SOA la puede hacer en una semana. Entonces la educación le da esas herramientas que lo, lo, lo puede, le puede llegar más rápido, o, o ahorrar dinero, o otras estrategias que puede usar para pa esa misma meta. Mujeres sin palabras. Gracias, mi amor. Tan lindo. Me, me encanta tanta inteligencia. Ok. Eh, a ver, ¿qué más otra pregunta que no haya mirado por aquí? Mm, Yo tengo una que... Dime. Es a ver, Educarías a tus hijos... Oh, mira esta pregunta que hace por aquí Valeria y dice, ¿educarías a tus hijos? ¿Cómo te educaron a ti? Sí. Sí, así de simple. Sí, pienso que es una buena estrategia. Eh, pienso que de pronto me demoré 25 años para pa, pa llegar a esa mentalidad. Pero 25 años es joven y, y, y no tengo problemas emocionales. Como que no siento... No, siento que fue, la manera que me crió fue la mejor manera para criarme, no me siento estresado, no me siento mal, no me siento nada, me siento bien y siento que soy en el camino que tengo que estar y no cambiaría nada de cómo me, me criaste Y así educarías a tus hijos Sí eh, eh, mmm, hay, hay un punto que es importante mujeres y es que Santiago, digamos, es el fruto de mi trabajo, pongámoslo así, o sea, yo me, edu me he educado, mm, he aprendido, he hecho mucha liberación del árbol, o sea, este árbol ha sido muy importante porque con el árbol nos damos cuenta de muchos errores y ese, esa liberación, por eso es que cuando somos libres emocionalmente nos podemos enfocar a la parte productiva. Y es importante que tengamos eso. Eh, ¿Qué es lo que más o okay, qué? Ah, bueno, aquí dice: a ver, vamos a ver qué hermoso tu hijo compartiendo con tu mami eh, lo que lo que está lo que está poniendo en práctica. Gracias. Eh, Isadora dice: wow, qué padre. Deberías de explicar en una clase en una clase como mamá cómo hacer ese planificador a ver, en una clase con mamá cómo hacer ese planificador quedó, quedó invitado para la próxima clase eh, Santiago sí. <risa> fenomenal, te felicito, bendiciones Gracias. ok, la pregunta ¿qué es lo que más admiras de tu mamá? esa ya la habías hecho ¿no? sí, eh, pero es el Commitment, es el, la, uh, como que el, ¿cómo se dice commitment? El compromiso, el compromiso al, a sus planes, todos los días, sin faltar, todos los días, no importa si entran 10, si entran 2, si entran, los que sea que entran, usted hace lo que tiene que hacer, y eso es, es todo, pues eso es muy importante para lograr los éxitos si uno quiere no de por vencido eso, usted y, y toda la gente, pues usted que, que hace estas clases y hay mucha gente niña que también hace en inglés que también hace clases como las suyas y también me gusta escuchar di, es, es lo mismo usted no va a llegar a ningún lado si se da por vencido si, si es duro si sí, hay unos días que no lo va a querer hacer, hay otros días que se la, puede pasar lo que sea, pero usted acá está a las 11, todos los días haciendo el video, y eso lo admiro mucho, demasiado. O sea, ¿admiras que la mamá esté a las 11, 11? Admiro que todos los días está estudiando, todos los días está haciendo lo que necesita, lo que usted sabe, que algún día le va a dar el, lo que está buscando. Y, y bueno, y crees que, que digamos con este compromiso que tengo de educar a las mujeres que tengan hijos productivos que, que tengan familias unidas que haya respeto eh, eh, yo le voy a decir los cinco valores que yo quiero infundir en mi hijo y es el amor, la unidad eh, la responsabilidad la compasión y cuál era el otro Santi? Me faltó uno. Unidad, amor, amor, respeto, compasión y responsabilidad. O sea, esos son los cinco valores que yo quiero trabajar en Santiago y en todas ustedes, y ese es mi compromiso. Esos valores, ¿anti crees que vale la pena yo seguir ahí ahí para que las mujeres eduquen? Y al menos muchas como tú dices, puede ser que no lo entiendan, no lo entiendan, o están o no están, pero si permanezco en esto, puedo crear un, algo en las mujeres. Claro, me lo creo en mí, se demoró 25 años, pero, pero al, al fin lo, lo hizo, pues I, es commitment, hacerlo todos los días, usted me dijo todos 25 años todos los días que guardara la plata, cuando empecé a hacer plata, que la guardara, que la guardara, que tenga metas, que proyectese. Todos los días me decía. Y al principio no le hice caso. Pero al final, mire, ya estoy haciendo lo que me dice y veo que funciona. Porque ya estoy haciendo, en este año, he hecho más de lo que he hecho en, en 24 años. Porque ya por fin me estoy proyectando, tengo las metas, estoy escribiendo, estoy y estoy committed no me doy por vencido, si me dicen que no en, un, en una parte sigo buscando otras maneras de cómo hacerlo ay me da ganas de abrazarlo bueno. te amo mi amor gracias mi, mi amor. amor, te amo gracias, gracias. gracias. bueno queda, queda voy, no te vas que voy a terminar de leer, dice Santiago, eres el mejor ejemplo de la perspectiva, congruencia e inteligencia de tu mamá lo más complicado es hacer que la familia siga en un proyecto gracias por compartir aquí lo que tú has aprendido de ella pues es inspirador para seguir adelante bueno mujeres hermosas eh, les quería también compartir eh, con mi hijo porque pues eh, obviamente eh, una de mis valores es la unidad y la unidad en la familia tiene que ser el fruto de mi trabajo. Entonces, bueno, muchas gracias. Y queda Santiago, lo voy a comprometer. Aquí ya dijo que sí. Eh, para hacernos y mostrarnos cómo hacer el planificador. Mujeres, Santiago se está educando muchísimo a nivel financiero. O sea que pilas que aquí tenemos el, uno, el, el primer millonario de la, de la escuela. Listo. Bueno, mujeres, chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias, mamá. Es que yo creo que esto sí. Santi, ¿cómo te sentiste?